Y hablando de filas de vehículos, nos vamos a ir a una de las más famosas históricamente en Mendoza, que es la de alta montaña para cruzar a Chile, Sofía. La verdad es que sí, para todos aquellos que tengan pensado viajar al vecino país, a partir de hoy se unificaron las, eh, diríamos, los puntos migratorios, uh -huh. por lo tanto, ahora se va a poder ir. Eh, si vamos hacia Chile, pasamos directamente por Libertadores y a la vuelta por Horcones. Antes, dur durante lo que duró después de la pandemia y hasta, hasta uh -huh. ayer, había que pasar por las dos centros de migración. Claro, había que ser dos veces el trámite, veces lo cual en, el trámite. decía todo, ¿no? Claro, y ahora y eso ya bien. no se va a no va a ser así, es tan unificado, por lo tanto es mucho más rápido, se estima que va a ser más rápido. Habrá que ver ¿Qué va a pasar cuando sea fin de semana largo y además bueno, el, el verano? Claro, el próximo fin bueno, de semana va largo. Ser, va a ser una prueba, una prueba para ver cómo vuelve este sistema unificado, uh -huh. sobre todo en cuanto a la cantidad de vehículos que transitan por el corredor internacional. Tenemos antecedentes de larguísimas colas cuando igual estaba unificado, digo. Sí, también, Esta, por supuesto. El sistema vuelve a ser como era antes uh -huh. de la pandemia. Eh, la verdad es que se han simplificado mucho los trámites, ya no era como, como estábamos desde eh, los meses después de la, la pandemia fuerte. Eh, por lo tanto, ahora todos aquellos que quieran viajar, la verdad es que lo van a poder hacer o sea, de forma más rápida. Que este fin de semana, les pregunto a los dos, ¿este que está comenzando va sí. a ser el primero más normal entre Argentina y Chile? O por ...por lo menos desde Mendoza, eh, después de la pandemia. O sea, el Usted... primer fin de semana normal, sí, sí, normal, claro. post normal sí. 2019 Buen punto ese, claro, porque ya se pasa sin los, los, los chequeos obligatorios... Uh -huh. o ...esa rigurosidad que se ponía para los controles... Sí. ...y con estos trámites unificados, es verdad, hemos vuelto a una relativa normalidad. Eh, hay que decir también, como bien lo decía Sofi, eh, que cuando la demanda de, de, de pasar... Se concentra sí. todo entre 12 sí. y 24 horas, porque queremos ir durante dos o tres días. Obviamente, colapsa sí, todo sí, obviamente. y se va a resentir a pesar de esta unificación. Esta mañana nos decían, a, a las 8 empezó este control unificado, sí. Sofi Ya había bastante gente esperando. Claro. Hoy, hoy viernes. Ya viernes, ya viernes sí. imagínense. Debe haber sido durante todo el día, así, en sí. este momento. Y aparte que mucha han puesto los, estos tours de compras, eh, además, que hay que tener en cuenta que todos los vehículos particulares y, y también de transportes colectivos eh, está habilitado 24 horas uh -huh. eh, uh -huh. este corredor internacional. Por lo tanto, también hay que, eh, se pueden evaluar los diferentes horarios para que no pase esto de que uh -huh. todos vayan a la misma hora ¿no? y que se Obviamente. acumulen allí en el Paso Cristo Redentor y así de esta forma sea más fluido el tránsito. Yo digo que hay que esperar al verano, porque van a ser las primeras vacaciones sí. que los argentinos vuelvan a las playas chilenas, uh -huh. porque antes había muchas, eh, muchas restricciones para poder ir. ¿Se acuerdan que solicitaban muchos trámites? Muchos para... trámites, el seguro COVID, claro, el una seguro. gran cantidad de elementos para que demostraras que no estabas contagiado. Por eso decimos, estamos muchas volviendo cosas. a la normalidad y bien marcás, el verano va a ser el punto clave. Para mí sí. Ahí vamos a saber. Lo que va bueno. a ser diciembre, enero... Va Bien. a ser, ¿cuántas horas han esperado ustedes como máximo? Yo salí una vez 12 horas Yo 7 horas, toda una noche no, en Sí, día. Yo también, 10, 12 horas esperé una semana santa, recuerdo Bien, claro. bueno Que era esos fines de semana de cuatro días Que claro, todo el mundo intentaba pasar todavía con los calores de, Exactamente. del verano Bueno, habrá que esperar entonces a ver cómo se integra O mejor dicho, a partir de hoy ya quedó integrado desde las 8 Cómo empieza a ser ese funcionamiento Gracias Sofía. A ustedes Pablo, nos quedamos con usted porque estaba empezando sí. a hablar masa Sergio Massa, el ministro de Economía, habla eh, Resume cómo le fue uh -huh. al dólar soja Recordemos ese dólar que podían cobrar...